Hoy me doy cuenta que le di todo a alguien que no supo valorarme. A alguien a quien el amor le quedó grande. Y aunque el dolor me hizo dudar incluso a mí, entendí que esta fue una lección más. Ya vendrá algo mejor. Alguien mejor. Hola amigos. Bienvenidos a Videifers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 de buena o mala manera tu corazón. Cuando dejamos entrar a personas en nuestra vida, estamos dándonos la oportunidad de conocer a gente nueva y con buenas intenciones. Puede que le hayas entregado todo a una persona y no te haya correspondido, pero no por eso te tienes que aislar. Al contrario, debes entender que si ya no está presente, es porque te hacía daño. Deja ya de pensar en el pasado. Dedícate a centrarte y a fijarte en el presente. Fíjate que tienes personas que te aprecian a tu alrededor y que te valoran como tú quieres que lo hagan. No te preocupes más por el pasado y céntrate en el presente y en las personas que te apoyan. Agradece cada que salgas de una relación tóxica ya que no seguirás sufriendo de las actitudes que tenían contra ti cuando una persona no te corresponde románticamente el amor que ofreces le puede quedar muy grande una ruptura es una lección de la cual aprenderás en un futuro no intentes ir en contra de las corrientes del viento y no te aferres al pasado más bien visualiza el futuro y todas las cosas buenas que tiene para ti. Ella entregó su corazón por completo, pero nunca terminó de conocer a la persona que tenía como pareja. A lo largo de la relación, surgieron sorpresas, y no de las buenas. Descubrió muchas infidelidades de su parte, y los celos se volvieron su pan de cada día esto sin duda volvió monótona a su relación al pasar el tiempo estando en la misma situación no les quedó otra que separarse a la chica le dolió mucho más ya que ella fue la que se entregó desde un principio pero el chico no le importó tanto como ella hubiese querido ella se dio cuenta de que él nunca supo valorar todo el amor que le dio y fue fuerte cuando el chico volvió a ella arrepentido no se dejó engañar por las promesas vacías que le estaba haciendo para que volvieran a estar juntos si vives una situación similar a la de la chica es bueno que tengas la misma actitud que ella no vuelvas a caer en el vacío de las desgracia amate a ti misma sobre todas las cosas para que nadie te vuelva a usar a lo largo de tu vida en el mundo vas a encontrar a muchos que aparentan ser lo que no no trates de ser como ellos ni a recurrir a la venganza si se metieron contigo lo mejor que puedes hacer es quedarte callado ya el destino tendrá planes para ellos las decepciones amorosas suceden desde la adolescencia es en este momento en que debes estar tranquilo porque aún tienes mucho que vivir y muchas personas que conocer. Es por eso que no te debes centrar solo en la decepción y en la tristeza que siente tu corazón. Es momento de animarte y darte cuenta de que la vida aún sigue su curso normal. La vida no es color de rosas y tampoco salen las cosas como tú planeas siempre. Comprende que ser una buena persona, honesta y atenta, es lo que necesita el mundo para cambiar. No desees lo que otros tienen solo porque se burlaron de tu autenticidad. Eso es lo más valioso que tiene una persona y no debes avergonzarte de ello. no seas tú el que no sepa valorar la atención que da una persona aprende a pedir disculpas cuando sea necesario y agradecer todo lo bueno que te ofrecen elige sabiamente tu compañía elige a aquellos que darían todo por ti y que te dan lo que tú les ofreces en cuanto a sentimientos buenos se refiere las decepciones son inevitables. Es por eso que debes aprender a manejarlas para que no te afecten más de la cuenta. No te conviertas en la víctima de los demás. Tú sabes cuánto vales y qué es lo que verdaderamente mereces. Sal de esas relaciones fallidas. Pasa más tiempo contigo. Sal con amigos hay muchas que puedes hacer para que no te sientas triste por alguien quien te hacía mucho daño. Sabemos que eres una persona sensible y que guardar luto por relaciones es lo que se hace cada vez que se termina, pero debes reflexionar sobre cada mm, cuestión que vaya pasando y que nada dura para siempre y que es mejor mantenerse alejado de los amores efímeros para estar sanos mentalmente. Son muchos los que te quieren ver feliz. Los que te quieren ver brillar. Y logrando cada una de las metas que te propusiste. No gastes tu tiempo con personas que quieran lo contrario. Busca la estabilidad emocional que tanto necesitas. En una persona que sea madura y segura de sí misma. No en alguien que aún no sepa qué es lo que quiere para él en un futuro. Valora la compañía que te dan y no seas como la persona que te hizo daño nunca. Hay mucha gente en el mundo y es completamente imposible que no exista una persona para ti. Sabemos que después de una ruptura queremos estar solos y no socializar con nadie. Esto puede ser una buena alternativa para ti, pero no es sano hacerlo por más tiempo del debido. No desaproveches oportunidades solo por la tristeza que sientes recapacita y consigue lo que mereces siguiendo tus metas y cumpliendo todos tus sueños sé feliz siendo auténtico y no dejes que manipulen tu personalidad no te quedes en el pasado ya conocerás a mejores personas a mejores amores Muchas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Sinceramente me da bastante ilusión. Y me hace bastante feliz que estés acá. Junto a mí. Eres la mejor persona que existe en el mundo. Nunca lo olvides. Tienes que recordártelo. Antes de que te vayas.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 Hasta la próxima y que Dios te bendiga.